todo tuyo. Hola a todos. Bueno, grandioso honor estar acá con todos ustedes. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Creo que ahí deberían estar viendo. Ahora, Juan, vemos la pantalla. Eh, ahora bien, la vemos ahora mismo en modo. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gran, gran honor estar acá y tenerlos a todos ustedes. Muchas gracias a, a Federico y a Julieta y a toda la gente de SEO por, por, bueno, por, la, por la invitación. Y bueno, me da mucho gusto estar acá para contarles sobre el programa Patagonia de Aves Argentinas eh, y el proyecto Macatobiano, eh, cómo esto es una estrategia integral de conservación. En primer lugar, les quería contar, como dijo Federico, aves argentinas. La organización para la que yo trabajo, que es una asociación, es el partner de Argentina de BirdLife. Es una organización bastante antigua, con 106 años, más de 3.200 socios, 150 voluntarios, proyectos a lo largo de todo el país y más de 80 clubes de observadores de aves eh, en todo el país. Así que, que, bueno, muy, muy activo por allá. Y bueno. El programa Patagonia de Aves Argentinas, que tiene de logo al macato viano, como, como contaba Federico recién, este va a ser el gran protagonista de hoy. El macato viano, bueno, es una especie de agua acuática, es un zambullidor, que es eh, endémico, reproductivo de la Argentina, con una pequeña población en Chile, eh, que bueno, lo interesante de esta especie, bueno, hay muchas cosas, pero es una especie que recién fue descubierta en el año 1974, y desde que la conocimos hasta ahora, sabemos que la población ha declinado por lo menos en un 80%. Eh, entonces, bueno, eso la coloca en el ranking número 20 de, de esta clasificación de la Sociedad Zoológica de Londres, que se llama EDGE que es para las especies que están en peligro crítico de extinción, como la clasifica la, la UICN. Eh, y bueno, tiene todas las componentes de un bicho especial que vive en un lugar bastante restringido, es relativamente longevo, tiene una baja tasa reproductiva y es muy especialista eh, respecto al hábitat. Esta es nuestra especie bandera. Sobre esta especie se edificó el proyecto macatoviano y luego cuando el proyecto macatoviano creció y creció y adquirió una escala regional, se convirtió en el programa Patagonia, que como veremos ahora, abarca muchos proyectos diferentes en los que el macatoviano, si bien es la estrella, es el líder, eh, hay muchos otros proyectos. Y bueno, acá en el mapita, no sé si lo pueden ver, pero acá se, vemos el área reproductiva del macatoviano, que es hacia el oeste de la Patagonia, eh, que es el sur de la Argentina, el sur del continente sudamericano. Eh, Acá tenemos el territorio reproductivo y hacia la costa, hacia los estuarios de los grandes ríos de la provincia de Santa Cruz, tenemos el área de invernada. Vamos a ir viendo fotos, así que no se preocupen. Eh, bueno, estos ambientes ¿no? de la Patagonia son áridos, son grandes, es un lugar muy, muy especial. Y bueno, eh, en Patagonia Austral tenemos varias especies de aves amenazadas, eh, como el chorrito ceniciento, la gallineta chica y el macato viano, que están altamente amenazadas. Son bichos bastante especialistas, son probablemente naturalmente escasos, pero tienen muchos problemas. Estas son otras especies con las que trabajamos, son especies eh, terrestres, de, de la Patagonia, como el zorro colorado, el guanaco, el puma, el choique y el chinchillón común, son todas especies adaptadas a estos ambientes áridos de estepa patagónica, ya lo vemos en, en la coloración, y bueno, tienen un montón de otras adaptaciones que las hacen estar muy adaptadas a estos ambientes. Y bueno, vamos un poco con, bueno, qué, cuál es el paradigma respecto a los problemas que tenemos allá. Bueno, tenemos especies exóticas invasoras, tenemos... Eh, sobre pastoreo y tenemos impacto de industria, como en muchos lugares, digamos no pero en Patagonia particularmente tenemos truchas, son salmónidos, salmones, introducidos para hacer piscicultura y para pesca deportiva, eh, bueno tenemos el problema del visón americano, que lo vamos a tratar bastante en detalle, tenemos eh, una especie de gaviota que se está expandiendo de manera conjunta con los basurales a cielo, a cielo abierto, y también tenemos el asilvestramiento eh, de especies domésticas, como vacas, caballos, perros y gatos, como, digamos, como para ver cuál es el abanico de, de problemas eh, que tenemos. Bueno, el sobrepastoreo con desertificación y, y bueno, el impacto de la industria eh, con fragmentación de hábitat, contaminación eh, y las cosas que conocemos. Además, todo este escenario que venimos charlando, en Santa Cruz particularmente está grabado porque hay un, un proyecto que está en curso, se están construyendo Dos represas muy grandes que van a alterar mucho eh, el ciclo de nutrientes del río Santa Cruz, del cual depende parcialmente el territorio de invernada del Macatoviano. Entonces, bueno, las represas, además de complicar problemas ríos, río, aguas arriba, donde tenemos el glaciar Perito Moreno, que es monumental, eh, porque cambia el nivel del agua y eso modifica toda la, la dinámica glaciaria, tiene muchos problemas aguas abajo, como bueno, cambia to, absolutamente toda la dinámica del río y bueno, el alimento disponible en los estuarios, que es donde el río llega al mar. Y bueno, para dar un panorama de, de que, donde, cómo encuadrar al programa Patagonia. Bueno, el programa Patagonia surge de una red de alianzas estratégicas institucionales. Por un lado, la ONG Ambiente Sur se alió con aves argentinas, para dar lugar al proyecto Macatoviano eh, Y el proyecto Macatoviano, digamos, ahora es una parte del programa Pat Patagonia, que además recibe apoyo de muchos organismos, ministerios, secretarías, eh, organismos de investigación, universidades, el Consejo Agrario, eh, Parques Nacionales, el INTA, hay, hay mucha, muchas organizaciones colaborando para que el programa Patagonia pueda desarrollar sus proyectos. Y bueno, ¿qué hacemos concretamente? Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es investigar. Eh, y bueno, acá, como un ejemplo de cuál podría ser un enfoque, eh, este sobre el macato viano. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estudiamos con respecto al macato viano? Porque, bueno, para hacer conservación, primero necesitamos desarrollar cierto conocimiento teórico que nos ayude a guiar nuestras acciones de conservación. Y por ejemplo, lo que aprendimos acá es que estas son las distintas mesetas que usa el macato viano para nidificar, las mesetas son eh, sitios elevados de basalto eh, que están hacia el oeste de los Andes, formando un cordón. Son todas antiguas calderas volcánicas de cuando la placa del Pacífico chocó con la placa americana. Digamos. Eh, y bueno, son, son lugares bastante, bastante interesantes, y lo que vimos nosotros es que eh, la población de Macatobia no está estructurada, es decir, que no son lo mismo, son una suerte de islas y que hay cierta separación entre esas islas. Eh, eso es muy importante conocer esas cosas cuando uno va a hacer conservación, porque entonces uno puede decidir sobre qué unidades hacer eh, foco, o sea, si uno pretende conservar la especie o pretende conservar distintas unidades poblacionales dentro de la especie. Y bueno, después vía anillos y vías rastreadores satelitales, pudimos reconstruir las vías de migración del macato viano de estas mesetas al oeste de la provincia de Santa Cruz hacia los estuarios de los ríos, principalmente hacia el estuario del río Gallegos. Y bueno, obviamente todo, todo lo que hacemos no tiene sentido si no conocemos las redes tróficas de los lugares que habitan, tanto de los estuarios como de las lagunas de nidificación. Acá hay un ejemplo de la, la red trófica que reconstruimos para eh, las eh, lagunas de cría, las lagunas donde los Macaes todavía hacen sus nidos. Y bueno, acá está un poco de qué es lo que hacemos en las áreas de invernada. En las áreas de invernada, además de monitorear, son los lugares donde los, los Macaes se alimentan. Los Macaes se van de las lagunas, en eh, invierno, cuando termina la temporada de nidificación, se van hacia el mar, y ahí se alimentan y ahí es un buen momento para monitorear y contarlos cuántos hay, porque no los tenemos distribuidos en un montón de lagunas, y además, eh, bueno, entender cómo, eh, de qué se alimentan y, y, y demás. Por ejemplo, acá lo que está graficado es el, el, el número de individuos que muere eh, por efecto de las luces. Es decir, los macaques en las migraciones bajan en las ciudades con luces, sobre todo en Río Gallegos, y bueno, se chocan contra edificaciones. Y estos son los conteos de, de individuos muertos por mes de macatoviano y de la especie hermana, que ya la vamos a ver, que es el macá plateado, o zampullín somurmuco, plateado. Eh, bueno, y acá pudimos ver en cuál de los estuarios se acumulan eh, los macaes durante el invierno y que llegan más o menos a unos mil individuos. Eso es lo que creemos actualmente, que, que está el macatoviano... Eh, está en una población cercana a los mil individuos. Eh, no son muchos, pero al parecer está estable la población. Bueno, y vamos con una de las primeras especies de los proyectos paralelos que tiene el programa Patagonia, que es el macá plateado. macá plateado es muy interesante para estudiar porque es una especie hermana, tanto evolutivamente como a nivel ecológico son equivalentes, pero el macá plateado es muchísimo más común y está mucho más distribuido a lo largo de todo el país. Entonces, un poco lo que queremos ver es por qué. ¿Por qué el maca plateado es más común? ¿Qué es lo que tiene que lo hace tener esa flexibilidad eh, que le da un mayor éxito? Y, y por eso queremos entender, eh, hacer estudios comparativos con el macatoviano, tanto en alopatría, que es decir, cuando ocurren en ambientes diferentes, como en simpatría, lugares donde están ambas especies. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con el comportamiento, selección de lagunas, comportamiento antipredatorio de qué se alimentan, cómo migran, eh, la reproducción, bueno, muchas cosas. Y bueno, acá esto es para ilustrar, digamos, esta es el área de distribución del macá plateado, ¿se acuerdan la, la del macá tobiano que es acá, chiquita? Bueno, el macá plateado está mucho más distribuido y lo que hacemos es monitorearlos en distintos lugares del país para ver cómo cambian estas variables que mencionamos antes. Bueno, pues la gallineta chica, que es otra especie muy rara, que se creía extinta, de hecho, y se redescubrió eh, a fines del siglo pasado, eh, con la que recién estamos empezando a trabajar, digamos conocemos algunas cosas de distribución, eh, un trabajo muy bueno que hizo nuestro colega Andrés de Miguel, pero estamos recién eh, desarrollando algunas herramientas como para empezar a entender mejor esta especie, de la cual eh, todavía no tenemos una buena estimación poblacional, eh, ni tenemos del todo, eh, sabemos del todo bien eh, cuáles son sus problemas de conservación, si bien es muy probable que las especies exóticas y la pérdida de hábitat sean las principales culpables. Y bueno, otra especie con la que estamos trabajando es el pato de los torrentes. También es, esta es otra especie muy interesante, es una especie que eh, nada corriente en contra en ríos caudalosos cerca de la cordillera, de los Andes, es decir, cerca de las montañas con el cual estamos empezando también a estudiar, un proyecto de Estefanía Michel Torena, la situación poblacional, el efecto de la presencia de amenazas, como lo son las especies exóticas invasoras, ahora vamos a volver con el tema del de bisón, eh, y también bueno estamos viendo cómo, cómo seleccionan el hábitat en función del alimento y el éxito reproductivo, y bueno, este trabajo ya está en curso, ya estamos viendo de qué se alimenta el Pato de los Torrentes, y se están haciendo acciones a nivel comunidades locales muy, muy buenas, como el censo de Pato de los Torrentes, y restauración del río de las Vueltas, porque ahí estamos sacando las truchas, y tratando de sacar a los bisones. Entonces, bueno, muchas cosas. Y ahora me detengo un segundo en este, el chorrito ceniciento, porque es mi, mi tema, este es el, el tema de, de mi tesis, de licenciatura, eh, para mi tesis de grado, eh, donde estamos trabajando con temas de biogeografía, con aspectos de la biología y ecología y con el comportamiento. Para los que no lo saben, el chorlito ceniciento, eh, el socialis, es un, una cosa única entre las aves playeras único entre los caraderiformes principalmente porque no es un chorlo, digamos, es otra cosa... Eh, es más cercano a las pal palomas antárticas, eh, Kionidae, otras filogenias lo han puesto cerca de eh, los alcarabanes. Eh, bueno, es, es un bicho muy interesante que hace pozos con los pies para, para, para buscar alimento y regurgita alimento como si fuera una paloma, tiene pinta de palomita, eh, de hecho. Eh, y bueno, con él estamos estudiando un poco de comportamiento, eh, un poco de qué es lo que come y cómo selecciona los hábitats. Acá tenemos la distribución, también es muy restringida, esta es la distribución de verano y esta es la distribución de invierno, donde se distribuye un poco más hacia el norte, pero creemos que también es una especie que está amenazada, tiene una población que se ha estimado en 1.500 individuos. Y bueno, acá hay algunos resultados muy preliminares de, de mi, mi tesis. Bueno, esto es simplemente un estudio para que nos mostró que eh, los registros de lo asocia lo asocian a lugares abiertos, de pastizales y de, y de agua, aguas abiertas, eh, y acá hay un poco de demografía que estudiamos a partir de los registros de la plataforma IBER, que por si no la conocen es la principal plataforma de, de ciencia ciudadana de Aves. Pero me imagino que todos, todos la conocen. Y bueno, acá vimos un poco la trayectoria poblacional, que si bien no es muy concluyente, ven que hay mucha incerteza en la, la abundancia relativa, pareciese que hay una tendencia hacia la declinación. Pero bueno, ahora estamos trabajando para refinar estos resultados, que de todas formas estamos viendo si eh, eh, usar estos registros de IBER sirven para, para hacer estas estimaciones. Eh, bueno, otra especie muy rara eh, con la que trabajamos en Patagonia es el huillín, que es una suerte de, eh, de, de fantasma, es algo muy difícil de encontrar, de hecho la principal coordinadora de este proyecto, que es Laura Fasola, hizo toda su tesis de doctorado y nunca vio uno en vivo, eh, si en cámaras si y rastros y si un montón, pero eh, nunca había visto uno en vivo, así que así de raro es. Eh, que bueno, es una nutria bastante grande, que habita tanto, bueno, cuerpos de agua dulce como el mar en algunos lugares, eh, que tiene una distribución histórica muy amplia y que en la actualidad está tremendamente reducida, tremendamente reducida, también queremos entender por qué, eh, bueno, Laura Fasola viene trabajando hace muchos años con esto, eh, se habla de pérdida de conectividad entre poblaciones, pérdida de hábitat y también, eh, algunas cuestiones de zoonosis, eh, y con, por la interacción con animales, animales domésticos. Pero es un caso bien interesante de una especie que ha perdido muchísimo eh, y que también es interesante entender por qué, por qué, es lo que, que está pasando con el huishin. Eh, bueno, en las acciones de investigación hay mucho de educación ambiental, eh, eh, tanto desde, desde diversos organismos, se organizan actividades de divulgación e involucrar a la comunidad en, en la conservación del huishin. Eh, bueno, restauración de ambientes, porque hay varios lugares que se están tratando de sacar truchas y bisones para evitar ese conflicto entre especies exóticas y, y el huishin. Y bueno, también un poco de ver qué, de qué se alimenta el huishin, tratar de entender un poco más de la ecología y de la biología de una especie que es muy rara. Entonces todo lo que podamos saber eh, es súper bueno. Y bueno, después otra de las, las especies carismáticas con las que trabajamos, el chinchillón anaranjado, eh, este proyecto lo lidera un biólogo francés que se llama Morgan Pendaries, eh, que bueno, empezó también a estudiar esta especie que es muy rara, que tiene una distribución restringida, es, un, tiene, es muy bonito, eh, vive en las piedras, es como una suerte de, de Buda de las piedras, porque está siempre quietito, siempre descansando, eh, así que, que es muy, muy bonito de ver. Y bueno, las investigaciones lo que hicimos un poco es ver en primer lugar el comportamiento que tiene, haciendo muchas horas de observación de los chinchillones, para entender... Eh, qué zonas de los paredones de roca, porque viven en paredones de roca, usa para descansar, para alimentarse, eh, y cuáles son los horarios de actividad. ¿no? Eh, entonces, bueno, queremos entender la selección de hábitat, un poco del comportamiento, tanto desde un punto de vista reproductivo, de cuidado de las crías, eh, de entender cómo, cómo es que usan el, el espacio, eh, la comunicación, y bueno, también entender un poco de la distribución que... A priori, o sea, nosotros pensábamos que era una especie mucho más escasa, cuando empezamos a buscarla nos dimos cuenta que, que está mucho más distribuida, que en verdad era que no, no la sabíamos encontrar. Eh, así que, que bueno, también una, una línea súper fructífera viene siendo la del chinchillón, muy fructífera porque todo lo que, lo que estamos aprendiendo es nuevo y es novedoso, así que eso es muy, muy, muy estimulante y ver a estos bichos es muy divertido. Bueno, Otra de las líneas de investigación son los cauquenes migratorios del género cloefaga, eh, son anseriformes, se parecen tal vez a, a los gansos. Eh, incorrectamente en Argentina, la gente del campo, en eh, de familias de inmigrantes eh, españoles probablemente y de otros lugares, les llaman agutardas por la reminiscencia, el recuerdo que, que le generan las agutardas de, de acá, bueno, del continente europeo. Eh, pero filogenéticamente, es, evolutivamente no tienen nada que, nada que ver. Y bueno, ambas tres especies que tenemos en Argentina, el, el, ay, ya no es más común probablemente, en Argentina todos los nombres que eran común, algo cauquén común, eh, todos los comunes cambiaron. Y hay algunos que todavía no me los he aprendido. Pero bueno, el Cauquén común, vamos a decirle, el Cauquén real y el Cauquén colorado, ambos tres están amenazados y el Cauquén colorado está en peligro crítico de extinción. ¿Y cuáles son los problemas que tiene el Cauquén? Bueno, la pérdida de hábitat por sobrepastoreo, sobre eh, y bueno, también el, son aves que nidifican en el suelo, entonces el efecto del pisoteo sobre los nidos puede ser un problema. Eh, la caza es un bicho que se ha cazado muchísimo, muchísimo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se ha cazado mucho, siguen existiendo algunos cotos de caza, eh, y bueno, eso es, indudablemente tuvo algún, algún problema. Y bueno, después está el tema de la predación sobre los nidos, ¿no? que, que bueno, si bien es un proceso natural, eh, hay algunas especies como podrían ser los caranchos o los zorros que de repente pueden haber, en algunos lugares localmente, a ver, estar siendo más exitosos eh, debido a los residuos que generan las personas. Eh, y considerando que son, es una especie críticamente amenazada, el cauquén Colorado, bueno, también hay que considerar eso, que reducir la predación natural eh, es una buena estrategia. Después, después veremos que, qué medidas eh, pensamos, digamos, para, para trabajar sobre estas amenazas. Bueno, después otra línea de investigación son los armadillos, los piches y peludos, eh, para los que no los conocían, se los presento, mamíferos. <ríe> eh, son mamíferos que, nada, co comen, son cenartros, es decir, que pertenecen al grupo al que pertenecen los perezosos, también tienen estas uñas muy desarrolladas y esta como suerte de armadura de placas óseas que les cubren eh, todo el cuerpo, son bastante antiguos en el registro fósil para, para ser mamíferos, ¿no? O sea, acá en Sudamérica teníamos, llegamos a tener armadillos muy, muy prehistóricos de gran, gran tamaño, como los cliptodontes. Y bueno, este es el tema de trabajo de Jorge Gallo, quien hizo su tesis de doctorado para estudiar los efectos de la introducción del de peludo, que es una de las especies, eh, en la isla de Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego es acá, es el, el punto más más al sur eh, de la Sudamérica continental, eh, bueno, es un lugar que ha sufrido varias in, introducciones de especies, entonces bueno, es un, como un, eh, es un experimento a campo, muy interesante para ver qué, qué pasa con esas introducciones. Y bueno, ahora está estudiando... Eh, en su postdoctorado, post el efecto de las plantaciones de pino en la población de piches, es decir, ahora ya no, no trabaja más con peludos, sino que trabaja con la otra especie que tenemos en Patagonia, que son los piches, eh, que, que, bueno, que tam también se ve que, que, que bueno, este tipo de ambientes artificiales eh, de repente desfavorecen eh, a los piches. En Patagonia Norte, eh, esto no es en Patagonia Sur, sino es acá en Patagonia Norte, en la zona de Neuquén y Río Negro. Eh, bueno, y después está el trabajo con grandes herbívoros, que hacemos? Hacemos monitoreos estacionales de eh, guanacos, choiques y caballos arriba de las mesetas, en estos lugares de altura, que acá vemos en la foto, cómo son los paisajes muy áridos, rocosos, eh, que bueno, en invierno se hiela todo, eh, se cubre todo de hielo, entonces la mayoría de los animales baja de la meseta hasta que en primavera vuelven a subir. Entonces, bueno, es muy interesante para, como sistema para estudiar este tipo de migraciones altitudinales, eh, y bueno, cómo es la demografía y cómo la demografía responde a variables ambientales. Ese es el proyecto que lidera el biólogo Andrés Rey. Eh, bueno, esto para, para ilustrar un poco eh, las equivalencias de cuánto come. O sea, un guanaco come por dos especies, en verdad no es un guanaco, es una vicuña, eh, pero es otro camélido eh, familiar del de, de guanaco, eh, otro camélido silvestre, eh, come por dos ovejas, la, las vacas comerían por siete ovejas, y llegamos a los caballos que comen por doce ovejas. Entonces, se imaginan que eh, estos 9.000 guanacos que tenemos sobre una de las mesetas, que es la que estudiamos, que es la meseta del Lago Buenos Aires, eh, estos 9.000 guanacos son muchos menos en equivalencia de alimento que estos 1.500 caballos asilvestrados que tenemos en la meseta del lago Buenos Aires. Los caballos asilvestrados son un problema para la conservación de estos ambientes áridos, ya que, primero, por lo que estamos diciendo de la cantidad de alimento que comen, que si bien son menos, hay que imaginarse que un caballo equivale a 6 guanacos, eh, entonces este número es mucho mayor, eh, también hay que considerar la, el efecto de la destrucción y la desertificación que tienen los vasos de los caballos, que rompen mucho más el suelo que la pata con almohadillas que tiene el guanaco. Otro de los proyectos que tenemos es el de micromamíferos, que trabajamos con roedores, marsupiales y murciélagos, en donde estamos establecimos una grilla sobre la meseta del lago Buenos Aires y queremos ver los efectos de altitud, latitud y longitud sobre las estructuras de micromamíferos. También las comunidades de micromamíferos no fueron muy estudiadas en, es, en, estas, en estas latitudes australes. Esta es la responsable del proyecto, Sabrina Villalba. Eh, no fueron estudiadas, así que también toda la información que generamos es información novedosa y nueva. Para estudiar a los murciélagos en lugares tan áridos, eh, estudiamos las fecas, el ultrasonido con detectores y las redes de niebla. Como es un lugar tan amplio, tan tan tan amplio y con bastante viento, lo me que mejor viene resultando son estas dos, las fecas y el ultrasonido para ver la presencia de murciélagos vienen resultando mejor que, que las redes de niebla. Y bueno, llegamos al visón americano, que es una de las líneas más fuertes de trabajo del proyecto. El visón americano es una especie introducida, es una especie exótica, invasora, en más de 30 países. Es originario de Norteamérica y coloniza nuevos territorios, siguiendo siempre cursos de agua, arroyos, ríos, lagos, lagunas. Eh, bueno, es un bicho muy complicado, genera muchísimos trastornos para las aves y para los peces y para toda la fauna nativa, eh, y es una especie que está en expansión en Argentina. Tristemente, eh, la, la, hay un mapa que no lo tengo acá, pero es la, la progresión de distribución a lo largo de los años. Como que en los años 70 y 80 el núcleo poblacional estaba acá cerca, que era donde había un criadero de bisones. Los bisones fueron traídos a Argentina para hacer para la industria de piel, para hacer cosas con piel de bisón. Eh, y bueno, cuando eso falló, se liberaron un montón de bisones hacia todos lados. Y bueno, eso generó un trastorno grande. Y bueno, al día de hoy, esta es la distribución de los bisones y se siguen expandiendo a lo largo de las distintas cuencas. Eh, así que, que bueno, es un caso bien, bien complicado para las aves. Eh, con el bisón, eh, la encargada del proyecto, que es Laura Fazola, eh, junto con sus estudiantes... Martina Malerba y, y otros, muchos, eh, han estudiado la estructura poblacional de, de los bisones para entender cómo los distintos frentes de avance eh, van operando, o sea, porque son distintos criaderos que fueron liberando y se fueron escapando bisones. Entonces, tratar de entender esto eh, y eh, hacer un monitoreamiento demográfico eh, cada vez que eh, mediante los planes de control. Desarrollamos planes de control de bisones en donde trampeamos y cazamos bisones eh, y eh, en base a eso es que vamos haciendo un monitoreo poblacional para ver qué bisones son los que estamos extrayendo de las cuencas. Bueno, y pasamos a las truchas, digamos, ¿qué pasa con las truchas? Bueno, este es el, la, un lago muy conocido, el lago El Islote, eh, en los años 80 tenía unos 120 nidos de En el día de hoy no hay ningún nido, solo truchas, muchas truchas. Las truchas cambian la composición trófica de las lagunas. Acá lo que podemos ver, estos son diferentes invertebrados, de menor a mayor masa corporal, y lo que vemos es que estas lagunas, que no tienen peces, frente a estas lagunas equivalentes, pero que sí tienen peces, lo que vemos es que los componentes tróficos, es decir, los invertebrados de mayor tamaño, se depletan. Y esto cambia totalmente la dinámica de las lagunas, probablemente haciendo que eh, las plantas acuáticas, perdón, que necesitan los macaes para nidificar, los macaes tobianos hacen unas plataformas que son nidos flotantes de, de esta planta acuática que se llama vinagrilla, esa planta no puede crecer porque cambia completamente la comunidad de, los, de, las, de las lagunas. Y para ello, la, nuestra propuesta es remover las truchas. Y estamos trabajando en varios, varios lagos haciendo eso. Eh, paralelamente a este trabajo con las truchas, hacemos obviamente estudios limnológicos para ver la disponibilidad de alimento y el impacto de las truchas en las comunidades y los impactos del cambio climático. Acá, eh, nada, vemos una de las mesetas no quiero aburrirlos, es simplemente para mostrarles que cada una de las mesetas tiene muchas lagunas y que esas lagunas, solo algunas, son eh, aptas para que críen los macabestovianos, que son estas lagunas vegetadas. Las vegetadas son las que pueden usar el macabestoviano para nidificar porque tienen esta planta acuática que se llama vinagrilla. ¿Y qué está pasando en las mesetas? Bueno, acá vemos un lago enorme que se llama el Lago del Sello, que está muy bajo. El agua solía estar por acá y ahora el agua está allá. Entonces, lo que pasa es que las lagunas, estas son todas las lagunas y estas son las lagunas de nidificación del Macatodiano. Las lagunas están perdiendo agua. Año a año hay una sequía continua. No sabemos todavía si esto es cíclico o es algo que se está agravando por el cambio climático, pero lo que vemos en los últimos años es que cada vez hay menos agua. Bueno, y pasando a una nueva sección, las acciones de manejo. Eh, para el macatoviano hacemos recría en ex situ, es decir, eh, los macatovianos ponen dos huevos, uno de ellos no lo crían, ese huevo nosotros lo juntamos y lo llevamos en incubadoras donde hacemos recría, eh, ex situ es el proyecto que lidera Gabriela Gavarain. Eh, tenemos el programa de guardianes de colonia, que es básicamente alguien que acampa ahí eh, y cuida las colonias de macatoviano de ataques de gaviotas y de ataques de bisones, principalmente. Y además estamos trabajando con plataformas artificiales para favorecer la nidificación de los Macaes en lagunas, donde por ahí no aflora tanto es la planta acuática que ellos usan para nidificar. Bueno, este es el plan de remoción del bisón americano, las distintas cuencas en las que trabajamos, estas son las trampas flotantes, estas trampas es un modelo nuestro, en verdad de Laura Fasola, pero es un modelo que permite que solo capture bisones, no captura otras trampas. Estas son trampas eh, de captura muerta, es decir, que matan al bisón, pero también trabajamos con otras trampas de captura viva. Y se ponen en el medio de los ríos para que ningún zorro, eh, zorrino, otros mamíferos puedan caer ahí porque el bisón es el único mamífero que se mete a los ríos y que les in le interesan estas trampas. Bueno, 200 trampas instaladas en tres sistemas diferentes, Río Las Vueltas en Chaltén, eh, Guaúm en Neuquén y Meseta al Lago Buenos Aires en Santa Cruz. También para el trabajo con Isón y para otros trabajos también estamos proyectando, es el trabajo con perros en la conservación. Son perros entrenados para... Perdón. Son perros entrenados. <coughs> son perros entrenados para la. Uy, me la voz. Son perros entrenados para la detección de bisones y también estamos entrenando para la detección de Wijines. Y nos ayudan a eso, los planes de control de bisón y bueno, para el monitoreamiento de Wuyins, pero también estamos avanzando en otras líneas Bueno, esto es lo que les contaba de la remoción de truchas en algunas lagunas. Bueno, esto es un poco un conteo eh, ahora desactualizado de los logros con, con el plan, los planes de, de control, el visón americano, 45 individuos eh, removidos, los almónidos, que son las truchas, tres estancias con, con acuerdo para remover las truchas, y desde que está el programa activo tuvimos cero depredación de macaes adultos. Eso es muy importante porque en el año 2012 un solo evento de depredación de un solo bisón mató 20 macaes tobianos en una noche. Eh, eso es muy preocupante para una especie de mil individuos. Eh, bueno, también está el trabajo con gaviota cocinera, pero ahora, ahora lo voy a contar. Eh, bueno, esta es la conservación con cauquenes, también plataformas artificiales. Eh, uso de repelentes para repeler a posibles predadores naturales y sistemas de clausura que probamos en algunos campos para evitar eh, que los nidos se destruyan por pisoteo de ganado. También estamos trabajando con perros protectores de ganado, esto es algo bastante difundido en el mundo ahora, eh, es para evitar el conflicto entre grandes depredadores y los productores ganaderos. En Patagonia es muy tradicional matar a los pumas y matar a los zorros y a los gatos de pajonal y a todos los depredadores. Eh, este pro programa es bastante bueno porque eh, permite que, primero, es más eficiente que matar eh, a los grandes carnívoros, eh, y además, bueno, mantenés a los ecosistemas más saludables porque tenés los predadores top. Eh, bueno, después el, todo la, el sector de Educación Ambiental que está a cargo de este señor, que es Pablo Hernández, eh, que compone de un montón de charlas en un montón de escuelas, en un montón de, de lugares diferentes, y actividades, y juegos, y, y de todo. Eh, bueno, estos son un poco también los logros de la, de la educación, de la comunicación, eh, bueno, es un equipo de muchas personas, somos un equipo de muchas personas, así que podemos estar en distintos lugares, yo ahora estoy dándoles una charla a ustedes, y por ahí otros están en otros lugares, en actividades de divulgación, de comunicación, así que, que bueno, las redes sociales, lo mismo, eh, bueno, una carrera, carrera del Wisin, eh, bueno, un montón de cosas que se imaginarán. Y bueno, esto es muy importante también, esto es como nuestro, nuestros edificios, digamos, nuestros recursos, nuestras estaciones biológicas, esta es nuestra estación biológica principal, que tiene laboratorio, tiene alojamiento, eh, tiene cocina, tiene espacio, hay recursos, así que está buenísima, se llama eh, Juan Mazar Barnett y está en la meseta del lago Buenos Aires, al oeste de la provincia de Santa Cruz. Y estas son nuestras dos estaciones del Chaltén, esta está en el pueblo del Chaltén, es un lugar idílico en el bosque, en las montañas, y esta está un poco más hacia adentro del bosque, en el río Toro. Estos son los lugares donde trabajamos en el Chaltén con Pato de los Torrentes, eh, que es en el bosque, ¿no? más cerca de los Andes, otro ambiente, no es la meseta árida donde trabajamos con el macatoviano con el chorrito Ceniciento, son, son otros ambientes. Y bueno, este es el lago del Islote, que era el que, si recuerdan, les mostraba que ahora solo había truchas. Bueno, ahí eh, también tenemos otro refugio con el que, bueno, estamos trabajando intensivamente para tratar de remover las truchas y recuperar el lago El Islote, eh, que era un lugar muy importante para la especie. Y bueno, todo esto es gracias a nuestro enorme equipo, eh, la verdad que todos merecen una mención y una charla sobre ellos que son gente fabulosa, pero estos son nuestros directores, Kini Ressler, Lali Fasola... Bueno, Sole y Patrick son nuestros líderes, son todos medio líderes, Tamara, Julio también. Eh, y bueno, somos un montón eh, y también tenemos una legión de voluntarios de todos los países, de un montón de países, de todas las provincias de Argentina y todos los años recibimos cientos de aplicaciones, así que bueno, estamos muy agradecidos. Y bueno, eso ha sido todo, espero no haberlos matado de sueño y, y bueno, haber dejado algo de tiempo para preguntas. Eh, muchas gracias Juan. Ha sido súper ilustrativa. Y bueno, ahora empezamos con, el, con las charlas. Eh, voy a quitar, cortar la grabación. Y ya